Dentro de la sección de información textual encontramos el device ficheros adjuntos. Ya tenemos iniciado aquí el trabajo con uno de ellos y podríamos, por ejemplo, eh, modificar el título. vamos a mantener eh, la opción de mostrar la descripción y el enlace pondríamos un texto descriptivo sobre es lo que viene aquí en este caso lo vamos a utilizar simplemente como una lista de ficheros podríamos también aquí plantear actividades y hacer una, una lectura guiada entre ellos sugiriendo determinados trabajos, en este caso lo vamos a hacer más simple examinamos para identificar el archivo que queremos localizar y lo añadimos. Añadiríamos una descripción del mismo. Es importante, sobre todo cuando tenemos listas largas, para que sea fácil adelantar el contenido de cada uno de... Eh, de los eh, archivos que estamos subiendo y pulsaríamos en Cargar importante no olvidarnos de pulsar en Cargar a continuación vemos que ya aparece el nombre del archivo añadiríamos otro archivo más pondríamos su descripción y lo cargaríamos Podríamos seguir así añadiendo nuevos archivos. De momento vamos a dejarlo con estos dos y comprobamos que aparece el listado de archivos y al pulsar sobre el documento, sobre el link, nos va a llevar al documento mencionado.